Buenas noches. Hace ya algunas semanas se puso en contacto con nosotros un, un señor que se identificaba como del Instituto eh, Cerdán, porque estaba entrevistando a colectivos que tuvieran algo que decir con respecto a la implantación de macroplantas fotovoltaicas, especialmente eh, en la zona de, de la provincia de, de Málaga. ...estaban, bueno, pues pretendían hacer eh, entrevistas a, a agentes... A, ...a gente que se estuviera moviendo eh, en ese ámbito... ...para intentar, bueno, saber un poco mm, por dónde iban los tiros... ...por qué lo del rechazo social, etcétera, etcétera. Eh, el, Instituto el Instituto Cerdá es, un, es una organización de ámbito privado... ...que según su, pro su propia página web pues se dedica a asesorar y a acompañar a grandes empresas y a, a instituciones también públicas en, eh, en todo lo relativo a, a tecnología, a desarrollo, eh, etcétera, etcétera. Eh, por lo que sabemos, también entrevistaron a miembros y de, de, co de colectivos del Valle del Guadalhorce ...y también a algún alcalde al menos... ...y probablemente también a, a algún concejal... ...de algunos de los municipios de, del Valle del Guadalhorce. Nosotros desde Izquierda Unida en el Guadalhorce... ...como organización política y social... ...queremos contarles... Eh, ...a qué venía el Instituto Cerdá... ...y qué nos preguntaron y, y qué fue lo que les dijimos. A la entrevista se presentaron dos señores muy educados... ...Jordi y Luis... ...con responsabilidades de dirección en áreas distintas de, del Instituto. Empezaron contándonos qué era el Instituto CERDA... ...y nos dijeron que querían entrevistarnos porque... ...les habían contado que Izquierda Unida en el Guadalhorce... ...tenía una posición política firme, fijada... ...con respecto a las plantas, macroplantas fotovoltaicas... ...y que querían conocerla. Antes de contestar a esta pregunta les preguntamos pues... ...que esto para qué era, ¿no?, con qué finalidad y qué se, que se iba a hacer luego con los datos que consiguieran de estas entrevistas. Ahí nos respondieron que, bueno, pues que ellos se dedicaban a hacer informes para sus clientes... ...que solían ser grandes empresas, entre las que citaron a Resol... ...y, con los, y que con los resultados de esta y, y otras entrevistas pretendían elaborar un manual de buenas prácticas para estas empresas... ...tras esta respuesta les explicamos primero... ...la postura política de Izquierda Unida en el Guadalhorce... ...con respecto a las fotovoltaicas. Eh, lo primero que les dijimos es que no estamos en contra... ...de la energía solar y fotovoltaica... ...de hecho llevamos años como Izquierda Unida... ...advirtiendo de la necesidad de un cambio... ...en el modelo energético... ...apostando por las energías renovables y la transición... ...hacia un modelo menos consumista... ...como modo de paliar el calentamiento global. Como muestra de que no estamos... ...en contra de la energía fotovoltaica... ...establecemos una serie de prioridades... En la, ...en la implantación de placas solares. La primera, instalar placas fotovoltaicas... ...en todas las cubiertas y espacios urbanizados... ...que técnica y eficazmente lo permitan... ...es decir, primero en todos los tejados. Segunda prioridad, poner plantas en espacios degradados... ...que ya estén conectados a través de líneas eléctricas existentes como vertederos abandonados, canteras irrecuperables, etc. Tercera prioridad, plantas fotovoltaicas de pequeño tamaño, de menos de 5 megavatios, lo más cercanas posible a los puntos de conexión o a las líneas de evacuación ya existentes. La última prioridad sería la implantación de, un, de alguna gran planta en lugares donde se desmantelen eh, centrales nucleares o... Eh, ...grandes centrales térmicas, situación que no se da en el Valle del Guadalhorce. Eh, el Instituto CERDA estaba también muy interesado en conocer qué se había hecho mal... ...para que hubiera tanto rechazo social. A esto le respondimos que, empezando por el procedimiento que ha provocado que haya... ...una auténtica invasión de más de 100 proyectos de macroplantas fotovoltaicas en la provincia de Málaga... ...con nuevos tendidos eléctricos de alta y media tensión... ...que desde una central proyectada cercana a un punto A... ...van a un nudo de conexión, a un nodo de conexión... ...a unos 30 kilómetros, a un punto B... ...mientras otra central cercana a este punto B... ...lanza cables hacia otro nudo de conexión... ...otros 30 kilómetros cercano a la central proyectada en el punto A. Es decir, que los cables... ...de las plantas proyectadas se cruzan... ...proyectando cientos de kilómetros... ...de innecesarias líneas de alta tensión. Todo este despropósito... ...nos puede dejar unas comarcas... ...en las que una parte importante... ...de las tierras agrícolas y ganaderas... ...se vean ocupadas por... ...grandes plantas fotovoltaicas... ...y las que no se ocupen... ...estén surcadas... ...por líneas eléctricas de baja, media y alta tensión... ...en diferentes direcciones. El impacto sobre el paisaje... ...la fauna, especialmente aves, pero también otros animales... ...el turismo, la economía... ...e incluso la agricultura y la ganadería de cercanía... ...pueden ser, puede ser atroz. Otro de los elementos que provoca tanto rechazo... ...es que a los propietarios de los terrenos... ...se han dirigido empresas intermediarias, conseguidoras... ...que lo único que querían eran poder contar... ...con esas tierras, con esos terrenos... ...para poder presentar el proyecto... ...con unos terrenos ya comprometidos y luego vender ese proyecto a las eh, empresas que finalmente serían las encargadas de instalar las macroplantas fotovoltaicas. ¿Esto qué provoca? Pues esto provoca que en la mayoría de, de las ocasiones, o al menos muchas veces, las promesas que se le hacen a, a los propietarios pues sean cuando menos engañosas y no se les cuenten elementos como la posibilidad ...de que si se presenta un proyecto que ocupe sus territorios... ...también pueden ser expropiados esos terrenos. Finalmente, la avalancha de más de 100 proyectos en la provincia de Málaga... ...que supondría una auténtica neocolonización de los territorios... ...que además provocan que los ayuntamientos y colectivos ...tanto sociales como políticos, se vean desbordados... ...en sus posibilidades de análisis, de estudio y de alegación. Se interesaban finalmente los entrevistadores del Instituto Cerdá por la posibilidad de reconducir la situación. porque han hecho mal las empresas? Ante esta pregunta nuestra respuesta fue que en estos momentos la sociedad se ha organizado y el rechazo a los macroproyectos macro fotovoltaicos es generalizado, trasladándose también este rechazo a las formaciones políticas. En este momento la solución que demandamos todos los agentes implicados desde los territorios ...es paralizar todos los proyectos... ...para apostar por un modelo energético distribuido... ...con apoyo y ayudas a la implantación de plantas fotovoltaicas... ...en todos los tejados... ...además de apostar por el ahorro y el decrecimiento energético. Tras esta primera actuación, antes de aprobar ningún proyecto... ...se debe elaborar además, con la participación... ...de los ayuntamientos, los colectivos sociales... ...y la Junta de Andalucía, un mapa de lugares... ...donde se debe y donde no se deben implantar plantas fotovoltaicas... ...siempre de pequeñas dimensiones y cercanas a polígonos industriales... ...o lugares urbanizados de alto consumo energético. Esto básicamente es lo que les dijimos desde Izquierda Unida. No sabemos qué les dijeron los alcaldes o concejales entrevistados. Por tanto, como resumen, el Instituto Cerdá venía a obtener información acerca... ...de qué estaba pasando que hubiera, para que hubiera tanto rechazo social... ...luego se está haciendo bien y por ello felicito... ...a los colectivos y asociaciones que se están echando a la espalda... ...el trabajo de informar a la población, a los propietarios... ...y de elaborar las alegaciones que numerosos ciudadanos y colectivos... ...estamos presentando frente a estos nefastos proyectos... ...también les transmitimos que la sociedad en el Valle del Guadalhorce... ...ya se ha organizado y que no va a dejar de trabajar para que este propósito no siga adelante, y también le dimos nuestras prioridades de cara a instalar plantas fotovoltaicas, empezando por todo lo urbanizado y por un modelo distribuido frente a un modelo centralizado.